Cuando pienso en el colegio, recuerdo como algunos mirábamos a la ventana, encerrados en el aula, observando a la gente caminando libremente por la calle, mientras oíamos aburridas clases de matemáticas, historia, geografía, ya sabéis. Pienso en lo premiados que estaban los empollones, casi como si pudieran ver las figuras autoritarias de sus padres en sus profesores. Quizás eso les facilitaba un poco esas horas allí. También estaban aquellos que parecía que con poco esfuerzo aprobaban. Luego los que pasaban de todo porque venían de familias desestructuradas, de un infierno en sus propias casas. Proyectando su miedo y sus carencias emocionales abusando de presas fáciles. Y luego estábamos los que queríamos estudiar pero nos aburríamos demasiado. Angustiados porque sabíamos lo importante que era aprobar, pero viendo que se hacía imposible porque nos entretenían más nuestras aficiones, la lectura o simplemente usar la imaginación. Fuera de allí, en el refugio del hogar pero fuesen cuáles fuesen las circunstancias de cada uno de nosotros. Todos estábamos encerrados allí, soportando una rutina implacable rodeados de verjas, aulas y chirriantes campanas. Aquellas que nos recordaban cuando entrar y salir de las celdas, cuando divertirnos un rato libremente, y cuando volver a encerrarnos para escuchar infinidad de información, que en su mayoría no íbamos a necesitar para nada en el futuro. El sistema no se molestó jamás en ayudarnos a desarrollar los dones y talentos de cada uno. Y claro está que tampoco le interesó. Nunca fue su objetivo. La idea era acostumbrarnos a obedecer, a tener miedo, a pensar diferente, a no cuestionar y a soportar una rutina que destruiría nuestros sueños. No nos enseñaron a vivir. Quizás pensaron que con la educación que algunos tuvimos la suerte de recibir en casa, otros no, ya bastaba para poder martillar nuestras cabezas con un conocimiento que no iba, en absoluto, a garantizarnos el más mínimo de felicidad. No nos enseñaron a creer en nosotros, repito, en desarrollar los dones y talentos que cada uno tenemos. Entiendo que un conocimiento básico si era necesario, cosa que agradezco pero hubiese bastado tener los conocimientos básicos y aprender a amar la lectura, a la curiosidad pura y dura por todo, y después ya enfocarnos exclusivamente en lo que amamos hacer. O como mínimo, que nos hubiesen enseñado, como así también a nuestros padres, a respirar adecuadamente, a pensar por nosotros mismos y caminar con una buena postura, a gestionar las emociones, a trabajar en equipo, a ver al otro como un posible amigo, un aliado, un hermano que también tiene sus miedos e inseguridades. Y que juntos somos más fuertes y podemos con todo. Ojalá nos hubiesen enseñado a ver que este mundo lo creamos todos. Que seríamos más felices haciendo lo que nos gusta hacer. A valorar y tratar mejor a los ancianos. A ser adultos también de cara a los políticos, a los gobiernos de turno. A decidir y cuestionar todo para dejar de permitir que nos mientan y nos manipulen como siempre han hecho. A saber amar incondicionalmente. A amar también condicionalmente, pero sabiendo usar el corazón y la razón con la misma intensidad. A no tener miedo a la muerte, porque forma parte de la vida, porque eso haría que todo fuese más intenso y gratificante. Valorando el presente como se merece. Dejando de vivir en el pasado y en el futuro, para que deje de funcionar el marketing y la poderosa ingeniería social que hoy sufrimos. La cual nos domina por no conocernos a nosotros mismos. Porque no podemos evitar seguir viviendo en el Sálvese quien Pueda. Porque no nos enseñaron a reflexionar cuando las cosas no salen como queremos. Porque no les interesó que supiéramos valernos por nosotros mismos, para saber encontrar el camino cuando todo se oscurece, cuando la vida se pone difícil y las lágrimas desenfocan las soluciones. Donde el tiempo tiene aún que ponerse en movimiento. Con todo ello, no sé si el mundo sería mejor, quizás seguiríamos teniendo muchos problemas. Pero estoy seguro que no viviríamos con los niveles de ansiedad y depresión que tenemos hoy día. Si solo pudiéramos levantarnos por las mañanas sintiéndonos felices por vivir haciendo lo que nos gusta, desaparecería la palabra trabajo. Desaparecería el miedo a la escasez, la angustia de sentirnos perdidos, sin rumbo, renegando de nosotros mismos. En la escuela solo tenían que ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Darnos herramientas, esa sabiduría clásica que una vez floreció en este mundo. Unas directrices, para encontrar nuestro camino. Para poder encender cada uno su vela, iluminar entre todos esta existencia. Que aunque extraña a veces, también merece la pena cuando miro una sonrisa, el amor de una madre a su hijo, las risas de dos viejos amigos, el deseo en los ojos de la pareja, en la pureza e inocencia de un bebé. En el amor incondicional también de los abuelos, en el placer que dan un buen libro o una buena película. No nos enseñaron a saber valorar todo eso, pero estamos a tiempo de ayudar a las generaciones futuras. El futuro depende de nosotros, hermanos.